¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué tal las fiestas? ¿Ya os habéis recuperado de los excesos? Pues yo, como veis, estoy estupenda. ¿Y queréis saber mi secreto? Pues para empezar el año, con las pilas cargadísimas a tope, lo mejor es un buen batido de cáñamo. Es un alimento capaz de resucitar hasta un muerto. Si es que nunca deja de sorprenderme la cantidad de beneficios que tiene esta planta. A ver si la legalizan ya, ¿eh? como en California o en Colombia. Eh, primero, en Colombia tenemos unas condiciones óptimas que están buscando los grandes empresarios y los grandes productores eh, en ese momento de aceites y de alcoholes a nivel mundial. Entonces, tenemos un clima que es... Eh, pues es muy difícil de encontrar en otras partes del mundo. Entonces creo que es una ventaja competitiva grande. Por eso las empresas están fijándose en este, en este mercado que apenas está emergiendo. Nosotros somos pioneros, estamos empezando a crear una cultura. Entonces es lo que queremos proyectar eh, queremos proyectar es una cultura, es un, una, una forma de vida. Cross some filosofical quotes. Don't slide in the palace while I'm breaking the sweat. Fresh polish on that jewel that you hustle to get. Let's relish on my turkey sub making you wet. I keep a fucking appetite now. I'm on the left, right wing of the market. Nelson on the carpet. Real music warfare. Formatic work. Backbone gives you a boner telephone app for tuner. Pay me on front. Bienvenidos a Colombia. Esto es un paraíso. Aquí estamos sin límites. La legalización nos abrió una cantidad de puertas que estaban cerradas. Y este es el país de la terna primavera y la ciudad de la terna primavera. Bienvenidos a Colombia y sobre todo a Medellín. En España también tenemos unas cuantas copas canábicas este mes, como San Canuto en Fuerteventura o la octava copa THC Valencia. Ya os iré contando. Ahora os dejo con Estela, que creo que nos ha traído unos regalitos. Atención, tribu. Los Reyes Magos de Oriente han pasado por Marihuana Televisión y nos han dejado un regalo para toda nuestra audiencia. Nada menos que dos packs de 10 semillas de La Alquimista, una de las variedades estrellas del banco Samshara Como lo oyes, desde Marihuana Televisión queremos que empecéis con buenos humos al 2018 y consigáis gratis...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 Recordaros que ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 67 con toda la actualidad canábica, un especial sobre la situación del cannabis en Colombia y un montón de sorpresas más. Y atentos a nuestros próximos programas porque Clara ha estado investigando en California y viene con info de primera mano de lo que se está cociendo en la nueva regulación recreativa. Y como siempre, dadle a me gusta y compartirlo. ¡Feliz año!